Hola qué tal amigos aficionados. un gusto como siempre saludarlos Estamos llegando a todos ustedes, ya lo saben, a través de nuestra señal www.elpatorojo.com En vivo desde la cabina del Pato, nuestros estudios centrales Ya lo saben ustedes, están en Cabo San Lucas, Baja California, Sur México Y como siempre es un gusto recibirlos aquí, atenderlos Poder compartir con todos ustedes esta gran pasión de la expresión más salvaje del deporte motor Como es el off-road, ya lo saben, estamos en año de baja mil En esa ruta que es sobre todo la más apasionante la ruta de Ensenada a La Paz y que bueno, pues ya todos estamos preparándonos y ha empezado ya lo que es la campaña también como ha ocurrido en los últimos dos años aquí en wwwelpatorojo.com con rumbo a la Internacional Baja Mil, edición número 47 del 12 al 17 de noviembre será este año y estará terminando nuevamente en nuestra ciudad capital así que hay que prepararse hay que estar listos porque el gran espectáculo del automovilismo fuera de camino se deja venir para el próximo mes de noviembre a ver quién se lleva la corona este año, luego de que estos años recientes, la verdad ha estado brillando de manera muy intensa, Davo Vildósola Junior, quien ha estado mostrando hegemonía, un amplio conocimiento de la ruta, de hecho sobre todo en la ruta de Ensenada a La Paz y que bueno, esperemos por supuesto que pueda ser otra gran actuación este joven corredor de Mexicali que es además el gran orgullo del Abroad Californiano En fin, bueno, pues vamos a iniciar, amigos aficionados, les parece, hoy con lo más relevante que ha estado sucediendo dentro del deporte motor a nivel internacional, a nivel nacional y también a nivel local. Y si les parece, arrancamos con esta información que acaba de publicar en su página, Score International. Ya lo sabe, usted desde el 2012 ha cambiado de dueño, dejó de ser Sal Fitch, el líder de la organización y ahora está en manos de Roger Norman, quien ha venido a refrescar, ha venido a sacudir la organización, haciendo algunas modificaciones en cada uno de los eventos ha sido ya muy particular cómo ha puesto él ese toque personal que tiene Roger Norman haciendo algunos cambios a cada una de las carreras y que bueno, no descansa sigue trabajando fuertemente en lo, todo lo que tiene que ver con el crecimiento con el desarrollo de la organización sin conocer a fondo exactamente todo el proyecto y todo lo que fundamenta o hacia dónde va dirigido, aunque bueno alcanzamos a apreciar que le ha dedicado muchísimo al tema de la comunicación es decir, a tratar de penetrar con mayor énfasis en los diferentes medios informativos creo que esa es una de las grandes aportaciones que le ha venido a dar Roger Norman a SCORE, ese interés que tiene por proyectar a la organización a un plano mucho mayor y me parece que ahí lo va, ahí lo va logrando ahí la va llevando, seguramente será un trabajo de corto, mediano y largo plazo, pero ahí va, me parece que va por buen camino, va dando pasos no muy largos todavía, pero firmes sólidos y que seguramente habrán de colocar a SCORE en breve tiempo en un plano todavía más importante de lo que se ha logrado hasta el momento. Por ahora, lo que acaba de anunciar es la incorporación de una personalidad del automovilismo fuera de camino, que es un profesional de la comunicación, pero que también conoce a fondo todo lo que tiene que ver con la industria del automovilismo fuera de camino. No hace mucho tuvimos oportunidad de saludarlo allá en Ensenada, justamente en el desarrollo de una Baja mil la Baja 1000 del año pasado. Ahí estuvimos saludando a Jim Bryan, precisamente, un hombre que está muy identificado con todas las escuderías de la Unión Americana, está muy identificado con SCORE, él conoce a plenitud, conoce a fondo cómo se mueve toda esta actividad deportiva y bueno se ha incorporado ya a los trabajos de SCORE, lo acaba de anunciar hace algunos días Roger Norman, que acaba de presumir pues esta contratación de Jim Ryan a todo su equipo de trabajo, estará haciendo ese cargo me parece, de todo lo que tiene que ver con el área comercial, con el área también del área de comunicación, estará ligado seguramente a todo lo que tendrá que ver con los próximos patrocinios para Esport y creo que con la experiencia basta que Jim Bryan tiene dentro de esta actividad, pues seguramente habrá de aportarle muchísimo a esta empresa. Como bien lo acaba de decir precisamente el propio Roger Norman, que gente profesional como Jim es justamente sobre las que ellos andan para que la organización tenga evidentemente un desarrollo mucho más rápido de lo que está proyectado. Así que pues enhorabuena, Jim Bryan. Ya forma parte de todo el equipo de trabajo de Roger Norman Y pues seguramente en el corto plazo empezaremos ya a ver Todo el potencial que tiene esta gran personalidad del automovilismo fuera de camino Me parece que es junto con Mari Fiolka Quien también es otro gran personaje dentro del off-road internacional Particularmente en todo lo que tiene que ver con el off-road de la Unión Americana En esas zonas de California, de Arizona, de Nevada Es también Marty Fiolka Y bueno, lo hemos visto muy cerca de Roger en estos últimos eventos cuando menos desde que tomó ya las riendas de Score Roger, han estado muy pegados a Roger, tanto Mari Fiolka como Jim Bryan, quien ahora es oficial, forma parte ya de la organización de Score. Habrá que esperar entonces cuáles son las buenas y nuevas noticias que seguramente se habrán de desprender de todo lo que tiene que ver con la gran capacidad de Jim Bryan ahora trabajando, desempeñándose dentro del área comercial de Score bajo las órdenes de Roger Norman. Así que es una noticia, me parece importante porque tendrá que ver mucho. En las cosas que también estarán sucediendo En los próximos meses Esta temporada ya está prácticamente por terminar Le quedan solamente dos fechas Es por la carrera de Imperial Valley en septiembre Y estarán cerrando ya su temporada 2014 Con la Internacional Bajamil Edición número 47 El próximo mes de noviembre Pero seguramente ya deben de estar trabajando En todo lo que tiene que ver con el 2015 Que además el 2015 representa para Baja California Sur Y también para México pues una segunda sede Ya que formará parte del calendario formal de score como ha sido anunciado ya para el próximo año, la carrera Baja Sur 500 que será la primera competencia dentro ya del calendario de score como fecha única en el territorio de, de nuestro estado de Baja California Sur así que pues ahí está lo más reciente que está sucediendo dentro del ámbito internacional con la incorporación de Jim Bryan al equipo de trabajo de Roger Norman Y pasamos ahora a otra información, formación de carácter nacional. El pasado fin de semana estaba anunciada una carrera en Hermosillo, Sonora, la pista Azores, que está ahí precisamente en la capital sonorense, pero que ya tuvimos oportunidad el sábado anterior de comentarle que había sido pospuesta, se cambió para este próximo viernes y sábado debido a las condiciones climáticas que habían afectado la pista y por cuestiones de seguridad, pues la organización, la asociación de off-road del estado de Sonora, determinó entonces posponer el evento tras trasladarlo para este próximo fin de semana, así que todo continúa de acuerdo a lo que informa Eduardo Becerra, que es el representante de Azores, y es la organización que está llevando a cabo este campeonato estatal, nos bueno, informa que estarán trabajando en la pista a lo largo de esta semana para poder dejarla en mejores condiciones y poder llevar a cabo sus actividades, hay que recordar que no solamente será la actividad de la cuarta fecha de su calendario estatal 2014, carrera nocturna, sino que además también habrá algunas otras actividades para todos los espectadores que se den cita este próximo sábado, ahí en este escenario, la pista Azores en Hermosillo, Sonora. El viernes habrá de comenzar la actividad con la contingencia y la revisión mecánica, así que continúa el campeonato en el estado de Sonora. No tenemos datos tampoco de una fecha o de una actividad que se llevó a cabo en el estado de Oaxaca este fin de semana. Hubo también actividad, muy activos también ahí en el estado de Oaxaca. La verdad es que nos da gusto saber que hay grandes impulsores del automovilismo fuera de camino sus automóviles pues indudablemente siguen siendo todavía de inferior potencia de los que radican en la península, tanto los de Baja Norte como los de Baja Sur, tienen otras características pero es indudable el gran esfuerzo que están realizando muchos otros estados de la república por tratar de emparejarse con lo que está sucediendo acá en esta zona de la república mexicana de hecho han estado viniendo en las temporadas más recientes, han estado viniendo corredores pues apenas a principios de año se dejó venir una delegación de Veracruz, Bernabé velázquez que está trabajando allá en cuatzal y ya están preparando para finales de mes lo que será la segunda edición de la Baja Veracruz 100, pues estuvieron acá en Baja California Sur a principios de año, haciendo un recorrido, viniendo a saludar a la gente y de, se llevó de la entidad las siglas de la Unión de Promotoras para allá, para el estado de Veracruz y así estarán presentando la segunda edición de la Baja Veracruz 100 el próximo 29 al 31 de agosto, es decir el próximo fin de semana, este que viene al próximo estarán teniendo fiesta del automovilismo fuera de camino allá en Veracruz Así que estaremos esperando de manera formal los resultados oficiales de lo que sucedió este fin de semana en Oaxaca porque tuvieron actividad allá también en esta entidad. Y aquí a nivel local, pues se llevó a cabo la fecha número 3 del calendario 2014 de la Unión de Promotoras, organización donde participa la Asociación Estatal de Automovilismo en coordinación con PROBAJA y pues es lamentable compartir con, con todos ustedes el que los números se han venido abajo se ha desplomado, la verdad, la participación en esta que fue una de las organizaciones líderes en los últimos años, al menos en los últimos dos la verdad es que el número de competidores, el promedio que se por cada una de las fechas ofrecieron seis fechas tanto en el 2012 como en el 2013 y recordarán ustedes que cada una de las carreras, pues, estuvo adhesada por esa rivalidad que se vino dando entre Andrés Rufo, líder de la escudería Rufianes, contra Fito Ramírez, el municipio de La Paz, contra el municipio de Los Cabos, que para quienes no conocen el off-road subcaliforniano, pues, son los dos municipios más poderosos dentro del automovilismo fuera de camino en Baja California Sur. Había sido líder durante muchos años el municipio de La Paz, sin embargo, en los últimos 4 o 5 años, el off-road de Los Cabos lo ha venido superando tanto el número de participantes como en la calidad de los mismos es muy común hoy en día ver cómo los cabeños están acaparando los podios y se dio esta rivalidad dentro de los campeonatos de Upro tanto del 2012 como del 2013 la verdad es que habían llevado miles y miles de fanáticos lo mismo en las carreras de la ruta que en los circuitos precisamente para ser testigos de esta gran competencia del alto nivel que estaban ofreciendo los corredores y que por supuesto ese nivel que estaban ofreciendo a Andrés Rufo y Fito Ramírez pues obviamente atrajo a muchos otros corredores para estar presentes dentro de la estelar que se convirtió a la clase 1 dejando por un lado a la Trophy Truck en las últimas dos temporadas ha venido a desaparecer prácticamente cuando en el mejor año también dentro de un campeonato de, de la unión de promotoras llegaron a ofrecer una carrera con 14 vehículos en la Trophy Truck que hoy lamentablemente pues ya no están, no están corriendo los, los eh, ni el número de corredores ni la calidad de los corredores, ni tampoco hay interés de muchos de ellos por el escenario tan gris que se presenta este 2014 en el off-road de Baja California Sur. Así las cosas, pues este fin de semana tuvo lugar la fecha número 3 a cargo de la Unión de Promotoras, carrera de ruta, saliendo en Ciudad Constitución, terminando en La Paz, y si muchos de nosotros pensábamos que quizá lo más complicado para ellos pudo haberse registrado en Miraflores, dice Challenge el pasado mes de julio, cuando presentaron un evento con 26 carros que de alguna manera podía, podía darse una explicación por todo lo complicado que se dio cuando se cancela la carrera de, de los barriles. Recordar usted que esa carrera de los barriles, que estaba para el mes de junio, finalmente enfrentó problemas, cerraron algún tramo de la ruta y que los obligó finalmente a declinar. Anunciaron en un principio que estarían posponiendo la carrera para una fecha posterior y luego después la sustituyeron por la carrera de Miraflores y que en todo ese movimiento, en toda esa serie de cambios y de modificaciones, pues de alguna manera se esperaba normal consecuencias para la unión de promotoras y por obviamente por las fechas y porque también tenían encima pues ya prácticamente otras competencias del denominado campeonato oficial, el, el dos campeonatos que son los que acaparan un poco la, la atención, bueno ya son tres ahora con Deporticabos que también se ha venido a sumar y que ha venido a superar, ahora está colocado como el segundo campeonato en importancia por el número de corredores en Baja California Sur de Porticabo superando a lo que viene haciendo la unión de promotoras, pero bueno si pensábamos que había sido quizá el momento más difícil para ellos en la temporada, la Miraflores dice Chávez desafortunadamente no fue así, se presentó este fin de semana la carrera o la ruta costera 250 en donde solamente vinieron 21 equipos a correr este evento, un número muy bajo considerando lo que ha venido sucediendo cuando menos en los últimos 10 años que el automovilismo fuera de camino ha venido de menos a más en cuanto a participación se refiere a pesar de la fragmentación que hay, a pesar de cómo están divididos aún así cada uno de los competencias pues estaba ofreciendo un regular nivel de calidad por el número de competidores y por la calidad de los mismos y ahora este fin de semana pues, desafortunadamente la cifra todavía sigue a la baja eso indudablemente que debe tener muy preocupados ya los tiene de hecho a quienes encabezan los esfuerzos de la unión de promotora en este caso a quien hoy es el titular de la Asociación Estatal de Automovilismo Y también a quien encabeza los esfuerzos en Probaja Y que seguramente habrán de... de pensar qué es lo que van a determinar qué van a decidir para saber qué pasos hay que tomar para buscar una mejoría se dejaría venir para el próximo mes de septiembre la ruta de Loreto y considerando que tradicionalmente ha sido la carrera que menor participación tiene históricamente en los últimos años, pues caray cabría pensar que no sería incluso descabellado que a lo mejor se analizara la cancelación de esa carrera, es especular también un poco en relación a lo que puede venir al frente, pero considerando las condiciones como están ahorita, pues la verdad es que habría que trabajarle muchísimo para tratar de recuperar un poco de lo que se ha perdido al paso de esta temporada 2014 y que es resultado de toda esta serie de confrontaciones que hay al interior del automovilismo en Baja California Así las cosas se llevó a cabo pues este fin de semana, esta carrera la costera 250, el equipo ganador fue el 211 participante de la clase 2 Joel y Manuel Espinosa Hernández tiempo de 3 horas 28 minutos 25 segundos fueron el overall la super libre se la llevó rodemiro amaya en la clase 8 el 1 2 3 fue para El lópez Alfredo carballo y omar zavala la clase 17 josé ricardo lópez araiza se llevó el primer lugar fue el único que terminó en la clase 8s no terminó reinaldo ni cristian ávila que fueron los únicos participantes raúl camacho haciendo equipo con luis sergio yuen e irán betancourt fueron los únicos dos que concluyeron esta ruta la 11 ángel romero en la clase fue Héctor Olmos, en Sport Boogie, Mario César Jerez, y el segundo lugar para Nikita y Trinidad Gutiérrez, y en motos, en motos solamente dos corredores, Javier Espinosa y Cristian Castañeda, así fue la historia de esta que fue la fecha número 3 en la organización Unión de Promotoras, en donde participan la Asociación estatal de Automovilismo y la Organización Pro Baja, así que habrá que esperar si hay alguna información al respecto ¿no? alguna algo que deban de, de dar a conocer, quienes integran este campeonato para buscar evidentemente tratar de recuperarse, le repito cuando menos en la carrera próxima que tienen para septiembre que tendría a ser la carrera allá en Loreto la ruta corta seguramente porque la verdad es que las condiciones no están hoy para estar haciendo carreras largas, tanto por los problemas que están enfrentando con la brecha como por los costos de los corredores, hay que recordar que también para noviembre tenemos Baja Mil tradicionalmente cuando llega Baja Mil a Baja California Sur, la partida participación en los campeonatos locales disminuye porque muchos de los equipos empiezan a prepararse porque les interesa estar representando a la media península en esta gran ruta que es denominada la madre de todas las batallas la reinternacional baja 1000 edición número 47 que tendrá lugar del 12 al 17 de noviembre Hacia el panorama pues amigos aficionados, así que pues por hoy les agradecemos en todo lo que vale el habernos acompañado en esta emisión y los invitamos a que esté con nosotros aquí en la próxima, ya lo sabe, tenemos a su disposición todas nuestras redes sociales también para que nos haga llegar sus comentarios, sus opiniones, información sobre lo que está sucediendo a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana con el automovilismo fuera de camino, se lo agradecemos profundamente y pues aquí estaremos como siempre, como todas las semanas, tratando de compartir con todos ustedes lo que consideremos interesante interesante que está sucediendo alrededor de la expresión más salvaje del deporte motor como es el off -road. Como siempre, un agradecimiento en nombre de Norman Seseña, comandante y jefe, Rodrigo García, a cargo de los controles técnicos, un servidor Alfredo Polanco. Les decimos gracias y lo invitamos a esté con nosotros en la próxima emisión aquí mismo a través de www.elpatorrojo.com.